Con esta cadena terminada bañada en golfing podemos utilizar todos los dijes que vienen con pasante. Entonces vamos a utilizar este dije, pasamos la punta, miren acá, tenemos esta punta. Deslizamos nuestro dije y pasamos por esta goma que tenemos acá y deslizo. Con esto podemos graduar el largo que deseamos de la cadena. Recuerda que en Carol encontrarás muchas opciones de dijes con las cuales puedes combinar tu cadena.